We'll ¿Qué tal, claro, parceros? Claro, mamacitas, quiero contarles que cómo me gusta volver a las entrevistas presenciales y más aquí en nuestra casa, Plaza Claro. Hoy tengo sorpresa y es un artista que está rompiendo, el mananda con la Jordan siempre puestas, pero sobre todo es un artista que ha venido en crecimiento y está haciendo tendencia... En Latinoamérica tenemos al Jordan. mentiras, a Ryan Castro, hermano, bienvenido, parcero. ¿Cómo Amigo, estás, saludos. bro? Qué contento, bueno. contento y agradecido de agradecer estar por acá con usted. Qué bueno tenerte. ¿Cómo está el clima bien en Bogotá? Me parece mí Ya tiene como frío y a la vez calor. Sabe, no, pues hay que salir de un buzo de tal manera. No, <risa> no sabes. Pues yo soy un perro, pero de raza. Hoy en noche de entierro, pero en mi casa. Oye, y guasa guasa. uno cómo se le ocurre guasa guasa? ¿Qué es guasa guasa? Guasaguasa guasa es como que la palabra guasaguasa guasa en Puerto Rico la utilizan como un hablador. Muy Porque aquí yo yo cuando Guasa, guasaguasa yo me acordé en esa época de mis del deñero yo decía eso es como guasabrio, como que man tan guasabrio, qué man tan Guasa, Guasaguasa guasa, guasa significa como mero hablador. Como mero hablador ah, o okay, que como, como mero. Los que te pidan, son guasa, guasa. Ah, eso como mero charlatan. No era lo que yo creía muchachos, no era lo que yo creía. Oye y el video, cada vez los videos están más duros, hablemos un poquito de ese video. ¿Dónde lo hicieron? El video <ríe> lo hicimos en Envigado. Y el video queríamos darle como otro concepto salido del urbano, porque pues eh, Jordan es muy urbano, así en el barrio, en la calle. Pero queríamos como darle otro concepto, le metimos como un concepto oscuro y eso. Y gustó. Gustó mucho. Saliendo. Es auri, no se puede perder el video. Dime, mami, si te gusta bailar, Aquí yo tengo un reto, brother. Ajá. Esto es muy fácil, ponle cuidado. Yo tengo algo que llama el improvisa challenge. Vamos a hacer un versus improvisando. Ryan Castro versus Camilo Cuero. Ay. El que gane, pero mira, es que, es usted, es que, es que usted tiene muchos fanáticos. Y... Tú vas a tener una tarea muy importante, ¿listo? Ryan y yo vamos a improvisar. Ojo, él es más famoso que yo. Usted no se va a llevar por la fama. Usted si no se va a por la fama ni por el dinero, ni la vamos a meter en un video. Si usted es neutral, yo le aseguro una boleta para un próximo concierto de listo. Va. Usted tiene que decidir quién va a ganar en los dos te que, que yo la regalo más fácil. <risa> Entonces, vamos, vamos a poner un beat. Va. Vamos a improvisar, ahí ya. te la dejo así. Que ella escoja la temática. Si es va. amor, desamor, ve pensando una temática, listo. Llanto, amor. cachos, amor. Amor. amor. amor. amor. Empiezo yo? Lo que quieras, Yeah, estamos hablando de amor. Me gusta el amor porque me brinda calor. Obviamente a veces lo hago natural y otras suena hardcore, pero les meto terror. Yo tengo amor por Colombia, no sufro de claustrofobia. No tengo amor por baby porque no tengo novia. Tengo amor por Bogotá, por Medellín. Tengo amor por mí, me dicen El King. <ríe> Ryan Castro, Camilo Cuervo. ¿Y tú cómo te llamas? Oye, Elena, me gusta cómo se mueve la nena. Tú sabes que realmente yo le meto la plena. Cuando me hablan de amor, a mí no me da drama. Tú sabes, realmente tú y yo somos bien, pana. Oye, te lo digo despacito. Tú sabes que me gusta todo ese amorcito. Oye, mami, yo no soy chiquitico, pero con el Ryan yo te doy calorcito. Te compro una Jordan y una Nike. Tú sabes que plata es lo que hay. Oye, ya va a empezar el segundo round. Vamos a ver quién es el que aquí va a ganar ahí <risa> otra, otra temática cuál quiere decir a raya cuál mi colma ahí desamor ahora desamor Ay, Ay. We, madre. desamor qué pereza ah, tanta tristeza tanto desamor en las calles de colombia hasta mis parceros no tienen novia yo le voy a ganar al pana tanto es amor la gente fuma mari. A veces hasta ese amor es la fama. Yo me siento solo cuando llego a la cama, pero improviso tranquilo porque mi flow es bien caro. Estoy improvisando con la gente, es claro que me brinda mucho amor, pero las palabras. Yeah, yeah, yeah. más... yeah, yeah, yeah. Oiga, yo no le dije a ustedes el que pierda gasta la empanada. Vecina. Ay, yo no les empana dije empanada. con la visitas de la vecina de afuera que la está apoyando, listo. Cuando me hablan de desamor Yo pienso que lo hice pero sin condón Ay Dios mío, yo que dije en la improvisación Tú sabes, el cuervo no tiene condición Yo dejé a esa chica bien asustado Porque ella me amarraba siempre en la cama Cuando estaba al lado del desamor Me dejó llorando Oye baby, entre lágrimas yo estoy nadando Guasa, guasa, como dice Ryan Castro Estoy en desamor y tú no me estás hablando Elena Tener que decidir quién ganó, si el amor o el desamor de este cabrón aquí. <risa> Ganador, perdedor, empate. ¿Dicho? Bueno, el primero, tú. ¿Y el segundo? Tú. Ay, Dios, ¿qué hacemos? El manager que es el empate. Ay. Me toca improvisar con la música que me da alegría fluyo tranquilo en cada melodía Como lo hice algún día, día tras día Fluyendo pero hoy en batería uh, La música me da vida y amor la música me sacó del terror de los barrios de las calles y de la violencia me gusta la música con inteligencia me gusta el perreo no miren feo en la pista yo solfeo como un trineo rapeo desde que estaba en el liceo y hoy en día tengo par par de trofeos la música la vida lo que se vive Hey, lo que se siente y lo que se escribe Ando con Camilo que es mi hermano Estamos haciendo música para el movimiento colombiano Wow. Estamos hablando de música Tú sabes que realmente esa es mi vida eso no rimó, pero qué caída, tú sabes que realmente lo tengo acogida. Yo no sé qué estoy diciendo, Ryan, me asusté porque hay mucha gente afuera. Realmente voy a empezar otra vez de nuevo. Hey, Ryan tiene el trineo y yo soy Morfeo. Hey, en la música yo siempre estoy hablando, mis ideas siempre, siempre, siempre, siempre están pasando. Tú sabes que realmente yo aquí estoy relatando, mientras la música y las notas siempre van hablando. Ay, Yo no sé, pero siento que estoy perdiendo la música se fue pero con talento la empanada yo no tengo yo no tengo ojalá que el público vote por el cuervo porque sabe que yo tengo siempre mucha rítmica tú sabes que realmente le meto a la mímica tú sabes que tengo el flow pero de la sísmica yo no sé qué estoy diciendo pero tengo técnica oye Ryan vamos a ver quién va a ganar tú sabes mamacita que él no te va a dar las boletas yo te las voy a, a regalar porque Juan Camilo siempre siempre está allá bueno, diga el ganador, diga el ganador ya, yo creo que me voy por las boletas, <ríe> ganó Ryan, ganó Ryan, bien, bien, bien, amor. gracias, soy yo, muchas gracias, gracias por estar gracias, aquí en mi vida, vaya pues allá a trabajar, que veo, sigo que a las 12, sí, le quedan 5 minutos, sí. o si quieres esperar para, para que le invite una empanadita, ah bueno, si quieres comer <ríe> empanada, no, otro día la empanada. bueno, hágale pues, pero ganaste, de pollo de carne? De pollo De pollo, dice ya vamos a ir por la empanada, ustedes ¿sí van a ver Pero ¿sabes qué? Vamos a cantar guasa guasa comiendo empanada Así que, que camina a vamos, comer, vamos de una. De una. Ahora, ahora sí, vamos a comer empanada Empanada No, eh. pero ¿sabes que Las arepas de huevo son más chimbas, hueón sí. sí Buenas bueno, okay, Vecino sé. Yo aquí solo traigo artistas duros Aquí le tengo al Jordan Al Ryan Castro Vecino, ¿cómo está Perdió una apuesta Ah, gané, yo gané. Ganás, es, claro. <risa> sí, yo, me va a gastar a mí. Bueno, ¿qué quieres? Yo quiero empanadita de pollito. Vecino, pero espere, mejor la arepa y huevo o la empanada. A lo bien. La, de... la arepa. La arepa, no, a lo no, bien. Arepa, ¿Con gaseosita? Gaseosita, sí. ¿O tiene juguito? Juguito, vea. ¿Qué vea. juguito tiene? Le pagué, le pagué a Ryan, vea, empana, eh, arepita de huevo. Y esa es mixta, weón, tiene pollo <risa> y carne. Pide. Pollo y carne. Pollo y carne, eso es. Pruebe a ver. Mm. Vea, solo carne papi. ¿Solo carne? viendo vecino. <risa> Mora, vea, con jugo para que digan que aquí en Claro Música sí, no los atendemos bien, mijo. Papi, ¿a usted le gusta el ají? No, no, no. ¿No? Muy picante. Bueno, a mí regáleme otro de huevo que nosotros vamos a charlar lo último aquí de la entrevista comiendo Arepa de huevo juntos. Papi, salud. Salud. Salud, cabrón. <risa> <risa> Pero, ¿tú sientes de comer empanadita o no? ¿Cuál mm -hmm. es la comida favorita de Ryan? Bandeja paisa. Bandeja paisa. Pero es que, muy caserito pero es que hay muchas maneras de la bandeja paisa o sea la bandeja paisa de verdad sí trae que trae la de, la de Medellín para la gente que oh, nos vaya bueno, en otros países chorizo chicharrón eh, carne molida morcilla frijoles arroz ensalada plátano aguacate todo. Huevo, huevo, todo huevito huevo todo desde hace tiempo que no te veo mami quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta para mí, que los enemigos miran feo. Hey. Llegó al disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto una de nadie una Side for One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe este si la beso lo que, que, que puede pasar. Comiendo arepita y huevo con el Jordan, voy no. para atrás. Son <ríe> las mejores de todo Bogotá. Si no vienen pa' acá, pues no están en nada. <risa> Ahí está, cuidado, no, que no nos mate el del sí, por favor. <risa> Y vamos a despedir con un mordisco de Arepa y Huevo al público y Guasa Guasa, ¿listo? Salud, bro. Salud. Y dice así, yo soy un perro pero de raza, hoy hay noche de entierro, pero en mi casa, no me digas que no, que eso me atrasa. Esos bobos que te tiran son guasa guasa, no te peines que hoy hay de peluque. Soy el nene, los flow pa' que la compa se eduque. Soy pone la pista pa' que Castro machuque. Si tienes quera, no te preocupes. Ey, dime mami, si te gusta bailar. Reggaetón. Ay, que la noche se presta, vamos a Oiga, oh, wow, wow. ahí está Ryan Castro muchacho, <ríe> Ryan Castro, la voz del gueto, oigan, no me dejen de apoyar a ese artista y por favor, sigan programando todas sus canciones a quien me gusta en Claro Música Televisión y qué chimba esa repita de huevo, bro, qué buena energía, nunca cambien y síganme apoyando al muchacho. Ya saben, ustedes en WhatsApp pueden decir quién ganó la improvisación porque yo siento que eso estuvo reñido, pero igual yo agasar. Pero saben qué, lo importante es que la pasamos rico aquí en Claro Música sí, Televisión, papi. La... Oiga, nos despedimos ah, con la bueno. despedida del cuervo. Va, ¿cómo es? Tan ahora las alas. Ah, ah! <risa> ah, ah, Ryan Cuervo, ahí está, ya lo veo. Vea, muestre que le estoy dando de empanada porque después están diciendo que es que aquí uno no gasta nada. Y para que vean que no es publicidad, que es que no, porque es claro, no lo pagaron. Vecino, ¿cuánto vale eso? Vea, ya, ahí para qué. Nos vemos una próxima, claro, parceros. Chao, chao.